El niño quiso ser pez Metió los pies en el río Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez El niño quiso ser pájaro Se asomó al balcón del aire Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro El niño quiso ser perro Se puso a ladrar a un gato le trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño. Pero tuvo que crecer y una tarde al volver a su placita de niño el hombre quiso ser niño pero ya no pudo ser romancillo del niño que todo lo quería ser bailando en la oscuridad la música